Bueno, pues es martes y llega el consultorio del doctor Amor, Juan Bustamante. Le damos ya la bienvenida, Juan, muy buenos días, bienvenido una semana más. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos un tema, como siempre interesante, pero un tema súper interesante porque vamos a hablar del Facebook precisamente, ¿no? Sí, algo que todo el mundo usamos, o casi todo el mundo usamos, y vamos claro. a ver los últimos consejitos del 2020. Cada vez más personas usamos el Facebook y podemos cometer algún que otro error a través de esa red social, ¿no? Muchos, muchos, se cometen muchos y veo a la gente incluso haciendo barbaridades, que siempre digo que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero... pero algunas cosas que veo yo en Facebook, madre mía, ¿eh? a llevarse las manos a la cabeza. Bueno pues Juan, hablamos de esos errores que cometemos o que podemos cometer a través del Facebook, así que cuéntanos. Pues mira, el primero de ellos, que es para eso, para llevarse la mano a la cabeza, es por ejemplo, siempre digo, ¿eh? que todo el mundo que haga lo que quiera con sus redes, que quede claro, pero eh, una de las barbaridades que yo he visto mucho es subir fotos en Facebook subidas de tono, es decir... Eh, ...fotos de hombres así como en voces... ...enseñando mucho... ...mujeres también así enseñando en la playa... Eh, ...a ver... ...yo recomiendo que no se haga por una cosa... ...no sé si la gente sabe... ...que muchas empresas de trabajo... ...cuando te van a contratar... miran sí. tus redes sociales... ...entonces mucho cuidado... ...porque si estás subiendo ese tipo de fotos... ...y has echado currículum para un sitio... ...y la empresa ve que tú estás en plan interview... ...pues lo más seguro es que no le haga gracia... ...y lo más seguro es que no te cojan... ...entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas... ...porque aunque por, por mucho que tengamos el Facebook en privado... ...siempre hay algo que está público... ...entonces cuidado porque esas cosas no nos fiemos... ...que no siempre está todo tan privado como parece... ...y otro de los motivos también de no subir esa foto es... ...porque siempre hay gente... ...que al ver esa foto pues confunde... Eh, ...el que esa foto sea sugerente con que vas buscando algo... Es decir, ¿con que vas buscando cama? Hablando claramente. Sí. Entonces yo siempre recomiendo que no se haga eso, porque puedes dar la imagen de ti que no eres y, claro, cualquier persona puede pensar eso. Yo, por lo menos, en mi Facebook lo que suelo subir más es fotos de mis trabajos fotográficos, cosas de los libros y alguna tontería de vez en cuando, pero fotos mías así, en plan sin camiseta de más, muy pocas veces. Y muy contadas ocasiones y desde luego no las subí por eso, porque es que puede pensar la gente, pues mira, esto aquí en plan, como la desde de la colonia, ¿no? Eh, no sé cómo se llama, ese que sale así con un trofeo. Sí. Y, y no es plan, no es plan. Entonces mi consejo es que no se haga, porque ya digo, es que es eso, no te beneficia en nada y al revés, te puede traer problemas. Yo tengo amigas que se quejan de que es que... Me ponen guardadas los tíos por, por privado. Digo, hombre, si, si pones una foto con un bikini brasileño de espalda enseñando todo el culo literalmente, pues lo más lógico es que te pasen esas cosas. Ya digo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera y a subirlas, pero luego, claro, tiene sus consecuencias. Exactamente, viene la consecuencia. Además, hacer fotos que publicas ahí que cualquiera puede rescatar, no se sabe nunca para que se puedan utilizar también esas fotos, ¿no, Juan? Claro, es que eso es otra cosa muy importante. Eh, las fotos de Facebook, aunque no lo crea la gente, es muy fácil copiarlas. Basta con que le deja al botón derecho del ratón y, hay, y después, cuando te sale, guardar imagen como. Ya tienes la imagen en tu ordenador. Y ya te la has descargado y ya se la puedes pasar a quien quiera. O incluso hacer captura de pantalla. Entonces, por eso digo que por mucho que, que piensa que la gente, no, yo tengo mi Facebook en privado, no pasa nada. Tu pues Facebook nunca está privado al 100%. O sea que cuidado con lo que sube, que se lo pueden copiar y tú ni saberlo. O sea, puede tener una foto, por ejemplo, si eres una mujer, puede tener una foto de un tío de Japón que te está viendo con el bikini y te está viendo todo y tú ni saberlo. Sí. Entonces por eso digo, digo mucho cuidado con estas cosas. Ya digo, yo he visto en verano sobre todo venga subir fotos de esas, a subir fotos de, esa, ven a subir fotos de esa, digo madre mía, digo. Uf. Eh, digo, espero espero que no les cojan la, la foto o ya por supuesto les saquen la cuenta, que también pasa eso Así que cuidado, cuidado que no, no, que no es ninguna tontería ¿eh? Bueno, pues cuidadito con subir fotos subidas de tono Este es el primero de los errores que podemos cometer por Facebook Eso es, el siguiente sería pues también cuidado con la información que ponemos me ha llamado mucho la atención como hay gente que pone hasta su número de móvil en el perfil. O sea, pone repito no sé qué, no sé cuánto, y ahora le ves el perfil y te pone, trabaja en no sé dónde eh, desde hace tantos años y ahora pone abajo de teléfono y pone el 6, 3, 4, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, vamos a ver, eh, le tu móvil está público, aunque esté privado, como he dicho antes, y se puede ver de alguna manera... Y tiene tu número de teléfono ahora mismo, lo tiene pues todo el planeta prácticamente. Exacto. Y yo no, yo por lo menos no soy de dar mi número de teléfono tan fácilmente. Yo sí si lo voy voy es con alguien que ya llevo una conversación o llevo ya un tiempo o un rato o unos días. Un rato no, unos días. Y, y por lo menos, pues digamos eso, que, que yo que pase un tiempo. Pero yo voy a poner mi número de teléfono en una red social públicamente para que lo tenga todo el mundo luego claro, luego pasa lo que pasa, te llaman gente extraña o te empiezan a mandar mensajes de gente rara y eso es muy peligroso y, y además yo creo que nadie va por la calle dándole el número de teléfono a cualquiera. Cuando hay una opción es poner el número privado, pero la gente lo pone, hay mucha gente es cierto que pone el número para que lo pueda ver todo el mundo, público yo directamente es que no lo tengo ni puesto porque yo pienso que mi número de teléfono lo tiene que tener la gente que yo quiera y la gente que yo elija no no hace falta que lo ponga en la red privada es que no lo tengo puesto ni en instagram ni en facebook ¿Por qué? digo para qué la gente que quiera contactar conmigo para eso están los chats privados que me mande un privado por el, por el facebook y ahí ya pues me comenta lo que quiera y oye pues ya más adelante ya veré yo si se lo doy o no se lo doy. pero poner el número de teléfono ahí para qué como si fuera un consultorio no tiene sentido. Exactamente, y luego no sabes con quién te puedes encontrar, que cojan tu teléfono y que, bueno, pues te estén mandando mensajes a cualquier hora, en cualquier momento. Es que date cuenta que en el momento en que tú das tu número de teléfono ya tienen tu WhatsApp. Exacto. Entonces te pueden mandar mensajes, te pueden mandar fotos, te pueden hacer videollamadas, o sea, es que estás dando, yo creo, una de las cosas más privadas que tienes, que es eso, tu teléfono. Es como si vas por la calle y le das a alguien la llave de tu casa, toma. Ahí tenés, la llave de mi casa. Es que, de verdad, se cometen, por eso digo que yo veo barbaridades que se cometen en las redes, no solo en Facebook, en Instagram y demás, pero como estamos hablando de Facebook, en Instagram, Facebook sobre todo también. Entonces, cuidado con la información que ponemos, también hay gente que hasta pone la dirección. Sí, en también. En calle tal, no sé qué, no sé cuánto. Exacto, sí, sí, sí sí también, también se da el caso. Sí, sí, es que solo le falta ya poner en el GPS dónde está. Exacto, o dejar ya la, la, la puerta abierta sin llaves, ¿no? Exacto, y que ponga entrada por aquí, entrada libre. Venga, todo el mundo, de 9 a 2, entrada libre. Es que de verdad, eh, luego, claro, pasan cosas que que pues, se llevan por pues, disgusto y, y hay problemas, pero porque tú eres la culpable o el culpable de lo que está pasando. Porque estás poniendo cosas privadas, públicas, que no debes de poner porque eso porque son tuyas y porque es peligroso. Entonces la información que, que se ponga, mucho cuidado. No poner ni número de teléfono, ni dónde vives ni tampoco poner, como he dicho, tonterías en Facebook, mucha de botellón, hay una foto medio borracho y esas cosas, porque eso... Todo eso, aunque sea privado, insisto, no lo, acaba siendo privado al 100%. Sí, exactamente. Eh, bueno, pues vamos a tener cuidadito con esa información que también proporcionamos a través de, de Facebook. Y Bien. luego yo creo que el último punto, sí, más importante, otra de las barbaridades que también veo es gente que se pone a admitir a todo el mundo. O sea, le mandan peticiones de amistad, ...y si tienes 150 peticiones de amistad... ...pues a mí te da 150... ...como si no pasara nada... ...yo lo hice al principio pero... ...creyendo... ...que era bueno para que vieran mi trabajo de los libros y de las fotos... ...y me arrepentí porque hubo gente que sí fue respetuosa... ...y me dijo, oye pues me gustan tus fotos, tus libros... ...pero es que también hubo otra gente que fue todo lo contrario... ...que entraban nada más que a criticar mis fotos... ...que si a ponerle falta... ...que si a decir que mis libros no valían nada... ...que no sé cuánto. ...y me di cuenta que hay que tener mucho cuidado porque... Claro, hay gente buena, pero también hay mucha gente mala. Uh -huh. Entonces, yo soy muy selectivo para eso. Yo no admito a cualquiera. Tengo un montón de solicitudes de amistad, como nos pasa a todos, que yo no admito. Porque, además, yo primero veo el perfil, digo, a ver quién es esta persona, a ver qué es lo que tiene subido, de qué pone. Claro, si te mandan una solicitud de amistad, si nos mandan a nosotros una solicitud de amistad y nos ponemos a mirar el Facebook y vemos que tiene fotos, pues, haciendo el loco, ...o que tiene fotos, como he dicho, demasiado sugerentes y esas cosas... ...pues hombre, más o menos te está dando una pista de por dónde va la cosa... ...entonces si tú la admites, pues ya sabes lo que te espera... ...entonces por eso, eh, a ver, ¿se puede admitir a gente que no conoces? Bueno, sí, eh, se puede admitir a gente que no conoce... Eh, ...luego eso, comprobando que realmente esa persona no es nadie rara... ...pero claro, ya digo, pues ¿te admitir aquí a todo el mundo... Lo puedes hacer, pero te arriesgas a que, claro, a que te pase algo que no que no te agradece, que no que no te agrada. Y siempre está la opción de eliminar o bloquear, ¿no, Juan? Ante casos un poco extraños de gente rara, como estamos hablando. Hombre, lo primero que hay que hacer cuando vemos cosas raras o comportamientos extraños, o como, yo, como hemos hablado mucho gente tóxica, pues evidentemente hay que bloquear inmediatamente de todo... ...y hay que evitarle que tenga cualquier forma de contactar con nosotros... ...porque si es una persona que hemos agregado en Facebook... ...y empieza a mandarnos mensajes todo el día... ...a ponernos guardadas... ...a mandarnos fotos que no debe... ...a acosarnos, a insultarnos... ...y todo eso, eso hay que cortarlo rápido... ...y esa persona no hay que permitirle que nos encuentre de ninguna manera... ...y hay mucha gente así... ...y hay que detectarlo cuanto antes... ...para eso, para evitar además que esa persona... ...sepa de nosotros y esté viendo nuestra vida... Uh -huh. Exacto. Luego está también, Juan, las solicitudes de amistad que llegan con un perfil que no tiene fotografías reales o que tiene fotografías de un muñequito, de una florecita, de un perrito. Eso es muy fácil de detectar porque mira, cuando te mandan una solicitud de amistad, la primera pista que te dice que es falso ese Facebook es cuando te metes y ves los amigos que tiene. Si te pone que tiene 15 amigos... ...dices tú, imposible que tenga 15 amigos en Facebook... ...nadie tiene 15 amigos en Facebook... ...a no ser que te acabes de abrir una cuenta... ...pero sí. no suele pasar... ...eso es lo primero... ...y lo segundo, efectivamente, una fotografía... ...de otra cosa... ...o se pone un nombre raro, así como muy místico... ...y por supuesto, cuando ves que en el Facebook... ...no hay ninguna fotografía de esa persona... ...te das cuenta que solo son fotos... ...o de paisajes, o de objetos... ...o de animales, como tú has dicho... ...o de plantas, y dices tú... Eh, ...imagínate... Antonio Ramírez no sé cuánto Y ahora te metes en el Facebook Y eso, ves fotos de, de por ahí Y de muchas cosas Y dices tú, vale, pero este hombre quién es ¿Por qué se oculta? O sea, suponiendo que sea el tal Antonio este ¿Por qué se oculta? Porque no tiene ninguna foto suya, ¿por qué no sale? Pues eso también canta mucho Y te das cuenta de eso 15 amigos y no ponen ninguna foto suya Perfil falso, seguro Sí, sí, sí, sí. Y seguramente hasta el nombre es falso ...inventado... ...sí, también, también hay mucha gente que pone un nombre que no es... ...que te dicen... ...esto es como lo que hablamos también un día de los de las aplicaciones de Conocer Gente... Sí. ...en fin, y todo esto... ...que te dicen una cosa... ...y luego a otra te dicen... ...sí, yo soy... ...yo trabajo en un banco... Y tengo vivo en no sé cuánto y después resulta de que ni trabaja en un banco ni vivo allí, que es mentira. Está a lo mejor de peón de obra y en fin, todo el mundo lo exagera. Yo no, yo siempre digo que lo mío es demostrable y comprobable. Digo, todo lo que pone en mi Facebook es real. Entra en YouTube y compruébalo. compruébalo como estoy en las televisiones, como estoy en la radio, como, sí, sí, acto, sí. como hago muchas cosas. O sea que yo siempre digo digo, ahí está todo para demostrarlo. Bueno, pues no admitir a cualquiera en Facebook también es un tema importante. Son los tres puntos principales, eh, Juan, de estos errores que cometemos por Facebook. Así que, como sí, siempre. Siguen... Son, son sí. los que más veo que comete la gente y los más graves y los más importantes. Sí. Hay muchos sí. más, pero estos son los más gordos y que, y ya he dicho, que te pueden meter en problemas incluso y, y que hay que tener mucho cuidado. Exacto. Bueno, vamos a resumirlo, Juan, y recordarlo, antes de terminar. Pues, como hemos comentado este, eh, tener cuidado con quien se admite en Facebook. La información que ponemos, mucho cuidado, nada no de poner ni número de teléfono, ni dónde vive, ni esas cosas. La información yo creo que con poner lo básico suficiente, que es tu nombre, incluso si no lo quieres poner entero, no lo pongas. No hace falta que pongas tu apellido entero si no quieres. Tu nombre, eh, ¿en donde vives? Y punto, yo creo que no es suficiente, yo pongo más porque eso, lógicamente yo tengo mi trabajo y tengo que ser un poco más público. Y lo primero que dije también, pues eh, el tema este, de nada de subir fotografías subidas de tono, porque yo es que además no entiendo por qué ni para qué, hace falta subir eso. Y, y por eso, porque es que te pueden ver la foto y aparte de que puede haber muchos que te pongan mensajes que no deben. ...también te va a perjudicar en el trabajo... ...así que mi consejo es que no se haga. Bueno, pues con estos consejos... ...estos tres puntos fundamentales... ...estos tres errores que podemos cometer... ...que se cometen de hecho... ...que los vemos a diario... ...a través de Facebook... ...bueno, pues terminamos el programa de hoy... ...así que Juan, muchísimas gracias... ...como cada programa... ...por estar acompañándonos... ...aquí en nuestra emisora... ...que tengas un feliz año... ...una entrada estupenda... Y a ver este próximo año, el 2021, si viene cargado, por lo menos, de salud, que es lo que todos deseamos. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a vosotros por todo este año haberme permitido estar aquí. El año que viene volveré con muchos más consejos y mejores. Quiero también desearos a todos, a ti y a todos, a todos los oyentes, a toda la gente de Parada y a todos los oyentes, pues que tengáis un fantástico 2021, que por fin volvamos a la normalidad que se acabe ya esta pesadilla, que lo pasáis muy bien y darle también las gracias a la gente que ha comprado mi libro, que me han dicho por ahí ya alguna gente todo este año que les ha gustado, que les ha servido, me alegro, recordar que están en Amazon mis libros, por si alguien lo quiere comprar uh -huh. y nada, pues que nos vemos el año que viene con mucho más y mejor y bueno, que seáis felices y os mando un abrazo para todos. Y además, tus libros, buen regalo de Reyes, Juan. Pues sí, todavía está a tiempo la gente de comprarlo. Claro que eh, sí. En Amazon, eh, recuerdo rápidamente el primero y ahora que clave para superar una ruptura, el segundo nosotros dos como mantener la pareja y el tercero, así no, errores al conocer a alguien los tres en Amazon, a un precio muy baratito, unos 11 euros, si alguien lo quiere regalar para Reyes, todavía está a tiempo. Pues ya a ver, el lote de los tres a un precio asequible. Hombre, claro que sí, precio anticrisis totalmente. Anticrisis totalmente. Juan, pues muchísimas gracias, lo dicho. Feliz año. Muchas gracias, feliz año nuevo para todos y un abrazo muy grande. Pues un abrazo también para ti.